bien, es la tercera noche, respira, oh, dios, tengo demasiado, demasiado miedo, capaz si muera siquiera unas 100 veces, de los cuales capaz si suba 2 o 3, eh, <risas> a dar clic, pero antes ya se suscribieron, no, obviamente no, no estoy retrasando esto para que, para que yo no tenga que jugar, obviamente. Ayaja. Okay que vigilar esta y esta. Además, me dio por sonido y por lo que veo. Sí, chica y así. No, Hey, you're doing great. La mayoría de last this long. no No, I no, mean, tu madre. You know, they usually move on to other things by now. You know? uh, I'm not that they No. that's, that's, that's not what I mean. Okay, uh, hay una, anyway, uh, I not take a... 346 minutos más tarde. y uh, are getting real um uh, uh, hey listen, el, no uh, el... My... el baboso me cruzó. Me acaba de colgar, y Tiene que hacer un sandwich almorzar. Algo debió haber tenido que hacer, ¿no? Ok. Por favor. Administremos la batería hoy. La escucho, ¿la escucho? Como en la cocina. Perfecto. No hay nada. Tampoco. La... La siento. Literal, me quiere susurrar al oído. Que volvió a la cocina. Chica, volvió a la cocina. No hay pinches problemas. Y volvió hacia acá. Solo estoy preocupándome ahorita por chica. Boxe un poco porque ya me está viendo con cara de... ¿Acaso quieres morirte, Krillin? Volví a la cocina. Ok, no tengo miedo, no tengo miedo. de una persona adulta que no tiene miedo. El miedo es para juntos. En cualquier momento, o sea, chica, vamos a estar aquí adentro. Muy bien. 2 de la mañana. Uh, te asusto, de asusto. ¿Te perdió algo, amiguita? Dímelo. <risa> Lo siento, perdón, perdón. Uf. Ok, nada por aquí, nada por acá. Nada por aquí, nada por acá. Nada, nada. Dios. Que solo tengo que escuchar los pasos. Ok. Vete, vete. No pienso gastar mi batería a lo pendejo. Puedo mm. asegurar de que no se va todavía. Dios. No tengo que vigilarlo. Cada dos por tres. Todo sencillo. Todo relajado. Pedí solo el evito con mi mirada. Paletazo. Nos va a llevar que nos lleve en limusina, Por favor. Ok. Perfecto. 3 de la mañana. 40% de batería. Te pasa es uno de los dos cierto. Ok Nadie por aquí Nadie por acá Pero lo sigo escuchando Y eso me pone un poquito nervioso Aquí. Todo correcto hasta ahora. Está movié el desgraciado. No sé qué cámara se movió. Ni se te ocurra, ¿eh? Ni se te ocurra. Yo sé en qué momento. ¿O se va? Uy, viene este pendejo No, viene este pendejo, viene este pendejo No, todavía no se va Se fue, se fue, se fue No, todavía no se fue ¡Ay, Dios! Yo me encargo de esto Ya, esta pendeja se fue pendejo sigue aquí 20%, 20% No, ni a bala lo logro, ni a bala lo logro. O quizás sí, o quizás sí Quizás sí lo logre, quizás sí lo logre, ¿eh? Podría ser el fin del hombre araña Quizás no lo logre Me bajó de golpe la batería ¿Qué para qué lo voy a ver? No está, idiota? ¿Dónde sigue aquí? 5% Dios Dios, Dios En ti confío En ti confío Se fue, se fue, se fue se... No, no, no se fue Porque cada que oigo pasos pienso que se fue Por favor Por favor Por favor Por favor Yo te dije que, que me gustaba tu música, ¿verdad? ¿Verdad? ¡No! Por favor, por favor, te lo pido, güey, te lo pido ¡No me hagas eso! ¡Oh, Dios, Dios! Ok, muy bien, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero se hayan divertido bastante. Que tienen like, suscríbanse y compartan porque yo sufro mucho con este juego. Y con lo que no comparten también. Así que les conviene, eh. Así que nos vemos. Bye bye. Cuídense y la lavense la cola. ¡Ya es toda, güey!